Hola, muy buenas, comenzamos ya eh, a estudiar los componentes del tejido óseo, ¿vale? Y como habíamos visto también en el tejido cartilaginoso, vamos a tener una serie de células, ¿de acuerdo? Eh, ¿Habrá células mesenquimáticas? Pues sí, necesitamos células mesenquimáticas. Ya que estas células mesenquimáticas, bueno, pues se van a diferenciar, ¿vale? Y se diferenciarán en controblastos. Pues tampoco. Lo que va a pasar es que, como estamos en tejido óseo, se van a diferenciar en osteoblastos. ¿Sí? Los osteoblastos son las células activas del tejido óseo, van a estar formando tejido óseo, ¿vale? Y por tanto, bueno, pues van a, estar, eh, van a eh, sintetizar y a producir tanto sustancia fundamental, ¿vale?, como fibras. Entonces, eh, los osteoblastos pues van a construir su laguna también, ¿vale? Yo tengo mi osteoblasto y, bueno, pues alrededor de él va a ir depositando su matriz extracelular, ¿vale? que es matriz osteoide, hasta que, bueno, pues se va a ver rodeada totalmente eh, por, pues, por esta matriz osteoide, ¿vale? Pero al mismo tiempo fijaros que va a estar ubicada esta célula dentro de su laguna vale bueno pues una vez que este osteoblasto deja de ser activo ha ¿vale? madurado pasa a llamarse como en lugar de condrocito osteo osteocito ¿De acuerdo que son las células no activas del tejido Ocio. A mayores nos vamos a encontrar con eh, pues, otro tipo de célula que no habíamos encontrado en los tejidos eh, cartilaginosos. Eh, y va a ser, para poner este color, son los osteoclastos. ¿Vale? ¿Los osteoplastos, Bueno, pues estos osteoclastos no proceden de la eh, diferenciación de las células mesenquimáticas, ¿vale? como ocurría con los osteoblastos y los, y los osteocitos, sino que eh, se trata de eh, macrófagos, ¿vale? son células grandes, vamos a dibujar aquí una, ¿vale? multinucleadas, cuya función va a ser la de fagocitar el tejido óseo y por tanto, bueno, pues la remodelación del, de los huesos. Es por eso que decimos que el tejido óseo es dinámico. ¿Vale? Bien, estos osteoplastos, eh, pues imaginaros, si el organismo necesita calcio, vamos a tener dos vías de... Eh, para poder pues, eh, obtener calcio uno puede ser por la dieta y otra vía puede ser a través de, estos, de estas células de los osteoclastos de acuerdo en el caso en que el organismo necesite calcio pues enviará un mensaje a estos osteoclastos y les dirá señores necesito calcio rompan hueso y envíenmelo, vale entonces bueno, pues estos osteoclastos rápidamente van a fagocitar tejido óseo ¿vale? y enviarán pues, el calcio que necesita que necesita el hueso. Con lo cual, los huesos se convertirán, eh, se vuelven más finos, más quebradizos, ¿vale?, y más delgados. Eh, pasamos, entonces, a ver la sustancia fundamental. Y uno de los componentes eh, más importantes de la sustancia fundamental, ¿vale? pues son unas sales minerales. Estas sales minerales, ¿vale?, eh, forman eh, el 50% o el 60%, constituyen el 60% de la matriz osteoide. ¿De Estamos hablando de la hidroxi, a ver, hidroxi, perfecto, apatita. Son sales minerales inorgánicas. ¿Qué va a pasar? Pues que estas sales minerales van a cristalizar. Y cuando cristalizan sobre las fibras y los huecos que quedan entre las fibras, ¿vale? Pues va a hacer que el tejido óseo, ¿vale? Pues endurezca. Y ya, por último, lo que vamos a ver son las fibras. Y solamente eh, nos vamos a encontrar en este tejido óseo con un único tipo de fibras, ¿vale? Que son las fibras... De colágeno. ¿Vale? En este caso, las fibras de colágeno son gordas y son grandes. Por tanto, eh, para terminar, deciros que para que se lleve a cabo el proceso de osificación, ¿vale? yo necesito de dos elementos principales. ¿vale? Uno serán las fibras de colágeno y otro serán la hidroxiapatita. ¿vale? Las fibras de colágeno, ¿vale? porque necesito que formen. ¿vale? Una red, una malla sobre las cuales se van a ir cristalizando ¿vale? y asentando entre los huecos que quedan entre las fibras de colágeno y sobre las fibras, pues y se irán cristalizando pues, estas sales de hidroxiapatita, ¿vale? Y por lo tanto van a dar eh, bueno, esa característica de dureza al hueso. ¿vale? Pasamos entonces a ver lo que nos queda del, del tejido óseo, que son los tipos de tejido óseo. ¿De acuerdo? Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos.